Estamos con Carlos Schling, él es viceministro del Tesoro. Bienvenido, viceministro. Gracias por acompañarnos. Buenos días. Cuéntenos hasta hoy cuántas personas se beneficiaron con los bonos de ayuda por esta, este tiempo de pandemia. Muy buenos días, Natalia. Muchas gracias por la invitación. Bueno, hasta el día de hoy tenemos registrado en 14 días que empezamos a pagar el bono Canata, el bono Familia, alrededor de 2.150.000 personas. ¿no? El día de ayer, miércoles 22, fue el día que superamos la mayor cantidad de atención de pagos de bonos, que fue aproximadamente 253.000 personas. Y hasta ahora eh, ha sido la atención regular, gracias al trabajo también que se está haciendo haciendo en conjunto con todas las entidades financieras. ¿no? Bueno, y si nos enfocamos en estudiantes, ¿cuántos han cobrado hasta ahora este bono? El bono de los estudiantes hasta ahora son de 767 mil 505 estudiantes. No hay que olvidarse que desde el 3 de abril comenzamos a pagar primero el bono Canata eh, y el bono de los estudiantes lo empezamos a cancelar a partir de la semana pasada, que fue el día y el día de ayer empezamos a pagar el, el, el, el, para el nivel de primaria, el nivel secundaria comenzó el, el 15 de abril, perdón. Santa Cruz, viceministro, buenos días. Lo saluda Gabriel Oviedo desde Santa, Santa Cruz. Cruz. Me... Eh, usted hablaba hace instantes nada más de la cantidad de personas que ya han cobrado. ¿Cuántas faltan por cobrar, viceministro? ¿Cuántas faltan por cobrar, viceministro? Bueno, el. Bono Familia tiene un universo aproximado de 3.2 millones de personas. Hasta ahora hemos eh, alcanzado los 767 mil personas. Estamos hablando que faltarían aproximadamente 2.6 millones de personas de que todavía tienen que cobrar familias ...que es para los estudiantes, ¿no?, del nivel primaria, secundaria y el nivel inicial, no hablamos del kinder y pre-kinder, ¿no? Lo importante es de que eh, se está cobrando de manera regular, de que no se están agolpando ya en los bancos... ...y que están cuidando, obviamente, a través de las medidas de bioseguridad y distancia, el tema de la salud, ¿no? Viceministro, pero se han detectado otros problemas. Por ejemplo, muchos padres de familia se quejaban que sus hijos no salían en las listas autorizadas. ¿Esto cuándo y cómo se va a resolver? Bueno, en la medida que se vaya aperturando lo que viene a ser la regularización de las actividades económicas, al igual que el sector educación, eh, todas estas observaciones de que puedan tener en, en la banca que falta de firma, quizás, o de que no hay una eh, correcta legibilidad en los códigos RUDE, eh, pueden durante 90 días recurrir, obviamente, a sus recintos escolares para hacer una regularización, tener la obtención de la firma. Por eso es de que el bono dura 3, 3, eh, 90 días para poder cobrar, es decir, tres meses. Entonces, eh, esto va a durar aproximadamente entre una o dos semanas más, dependiendo de la situación que tenga cada departamento y pueden realizar sus trámites correspondientes y acercarse a las entidades financieras a poder cobrar el bono. Es por eso que se le ha alargado el tiempo para que no se agolpen y para que se regularicen, obviamente, cualquier observación que se tenga. De la misma manera, también Gabriela se está trabajando en conjunto con las Fuerzas Armadas para poder llegar a las regiones, muchos que tengan mayor distancia, evidentemente que no hay entidades financieras, no tenemos casi 100 municipios que no contan de muchas entidades financieras, y es por ello de que se está trabajando en conjunto con el Ministerio de Defensa. Viceministro, hay personas en situación de calle que nunca tuvieron un carnet de identidad, ningún certificado, nada que los identifique. En este caso, ellos son los que más necesitan este bono. ¿Cómo están logrando llegar a estas personas? Bueno, como le mencioné, Natalia... Eh, ...van a tener tres meses una vez que se aperture todas las actividades... ...y las entidades del sector público... ...para poder hacer una regularización de todos sus documentos... Eh, ...no solamente es el carnet de identidad... ...también pueden apersonarse con una licencia de conducir... ...con un pasaporte, un certificado... ...dependiendo de lo que pueda disponer cada persona... ...y es evidente ¿no? de que si sí, existen quizás algunos casos... ...en los cuales no cuentan con eh, ese carnet... ...que no cuentan con esos documentos o con esa libreta... Pero pero eh, los casos son mínimos. no Estamos llegando aproximadamente a 8.2 millones de personas con todos los bonos y es marginal quizás un 2%, 1% de los casos que realmente no tienen o no constan de ninguna documentación, pero también se va a crear eh, una viabilidad para ellos para que puedan acceder a los bonos. Por eso es que son tres meses la duración de los bonos. Sí, es una población mínima, pero que tiene urgencia y que tiene hambre y son ellos los que vivían al día del dinero que le daba la gente de a pie en la calle y así conseguían su alimento. Ellos requieren el dinero, es por eso que se han considerado diversificar la forma de pago, por ejemplo, este tipo de personas, dar quizás un monto de dinero a los administradores de un centro que los está acogiendo para colaborarlos y así puedan tener eh, el alimento diario, viceministro. Sí, hay, hay también un trabajo en conjunto con diferentes ministerios, usted lo ha, oído, ha podido observar seguramente a través de los medios de prensa. La presidenta ha ido a entregar al igual que el área de gestión social muchas... Eh... Canastas, que se podría decir una bolsa de alimentos para eh, los diferentes sectores que eh, tienen, obviamente, re, necesitan, tienen estas necesidades que sufren de, de hambre, como usted dice, al igual que muchos municipios, no lo han hecho en el departamento de Cochabamba, de Santa Cruz, de Tarija, de Oruro, Potosí, La Paz, en la mayoría de los departamentos están las gobernaciones, los municipios que también están apoyando, obviamente, a toda esta población vulnerable que pueden disponer también de algunas formas de poder avanzar abastecerse de alimentos, viceministro, y el apoyo que iban a dar a las empresas, a las industrias, ¿cuándo se va a ver reflejado ya en dinero que transfieran a las mismas? Están trabajando ahora en la reglamentación, Gabriela, respecto justamente a los dos programas que se han planteado, ¿no? El primer programa es para ayuda a los salarios para los siguientes 18 meses las empresas micro pequeñas puedan acceder hasta dos salarios mínimos para que podamos cancelar evidentemente a todas estas empresas puedan mantener principalmente a sus funcionarios ¿no? y el segundo programa que es el apoyo de sostenibilidad de empleo para los siguientes cinco años que aproximadamente se pretende llegar a 700 mil eh, empresas personas también unipersonales para que tengan esa sostenibilidad obviamente en los siguientes años no están trabajando en la reglamentación yo estimo de que al finalizar este mes o la primera semana de mayo ya van a tener eh, todos los requisitos, todas las formas de cómo va a ser la viabilidad a través del sistema financiero. Está trabajando el viceministro de Pensiones y seguros en este tema con la ASFI y todo lo que es ASOBAN, porque se requiere obviamente de todo un trabajo en equipo para que se pueda dar la viabilidad de todos estos recursos que van a poder acceder las micro, pequeñas empresas Viceministro Carlos Schling, gracias por este contacto con la revista. Buenos días.